Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial, hoy es especial, ¿por qué? Porque hoy tenemos un unboxing, continuamos con unboxings, pues sí, continuamos con unboxings y esta vez, y esta vez, y esta vez tenemos el unboxing de los Bakuganes más hermosos. De New Destroyer Y más que hermosos, son raros. Vale, algunos raros, algunos un poco más que otros. Pero pero vale, que me entiendes que son Bakuganes hermosos. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del BBT-004. Y, y, y, que tú dirás, ¿pero cuáles son esos Bakuganes? Lo descubrirás cuando los abramos y dirás, sí, es verdad, son hermosísimos. Recuerden ir a fue un canal muy genial de animaciones. Y sin más, y sin más, empezamos con el video. Bien, y aquí lo tengo. Eh, si recordarán, en videos pasados, yo dije como, uy, no, no, mejor no hablo esto. Porque... Vi que era esto, recordé que era esto. Lo empacaron de la misma forma y se confundió con otro lote. Pero vale, aquí los tengo. Y mira, mira, mira, mira, son. Esto, esto es droga, esto es vicio, ¿sí? O sea, esto no es legal porque de por sí es vicio. Entonces, vamos a poner una carta portal aquí. Voy a dejarla así. Y vamos a empezar con Helico, un Bakugan hermosísimo, hermosísimo. Estos Bakugan son bastante interesantes por una razón y es que. Eh, a diferencia de muchos de los Bakuganes de New Best Royale, de Battle Brawlers, estoy hablando claramente Esos Bakuganes solamente aparecieron en, en, en Japón, ¿no? Entonces, estos Bakuganes que estás viendo aquí, no los encontrarás en otra parte que no sea Japón O sea, porque pues, Spin Master pues, junto con Sega Toys se encargaron de hacer eso A ver, que los puedes encontrar porque aquí los tengo Pero pues que es muy difícil y normalmente aquí en Occidente tienen que hacer. Pues bastante, pues no costosos Pero si sí tienen cierto valor por lo mismo no ¿Vale? Eh, nunca tienden a tener Poderes muy elevados, 520 Como les digo, porque Oriente Siempre mantuvo los, los rangos de, de poder Entre 450 y 650, casi nunca sobrepasó eso Y si lo sobrepasaba era porque era Algo muy especial, pero es muy bueno porque mantuvieron los poderes estáticos mientras que vemos aquí en, en occidente pasó lo contrario y Spin Master lo que hizo fue explotar los niveles, no hizo todo lo contrario y pues eso generó pues muchas irregularidades en el juego ¿no? Vale, no vamos a hablar más de eso Y ahora tenemos una Ming Selfie. A ver, ya es la tercera que abro O cuarta, si no estoy mal Ya es como la cuarta Minx selfin que abro. abro Es muy hermosa Es muy, muy linda Muy, muy, muy linda eh, 500 Y se preguntarán por qué otra eh, Muy sencillo Porque las tres que tenía Pues ya se fueron Las vendí Las cambié y estas cosas Y me entró la... la... A ver, es que una vez ya consigues Yo cuando conseguí a Night Percival El primero eh, me di cuenta de que me había sentido un poco vacío en cuanto a, a colección. Y dije, coleccionemos algo más. Y dije, pues coleccionemos el BTC-004. Aquí está Master Ingram, muy hermoso. Es demasiado lindo, mira, mira, mira. Master Ingram, él es creo que es de los pocos Bakugan que tiene los dos atributos. Dos atributos en un mismo Bakugan, como puedes ver. Ventus, Ventus no es porque sea especial, sino porque así es el diseño. O sea, todos los van a tener, eh, o sea, todos los Master Ingram lo van a tener 500 por G. Es muy lindo. No es mi versión de Ingram favorita, la verdad. Tiendo a preferir al Ingram clásico, eh, pero no puedes negar que este no es hermoso. Y la particularidad de este Master Ingram es que lo puedes fusionar junto con un Ingram, ¿no? Conectas esto a, a Ingram y se queda como uno solo, ¿no? Mira, mira, mira, mira. Muy lindo. Ventus, hermosísimo. El color de Ventus es un Ventus clásico. No sé muy bien en la cámara, pero. Es un Ventus clásico, ¿no? El Ventus de toda la vida. Vale, ya vamos tres y son creo que seis, si no estoy mal. Luego seguimos con el papacito dios de los Percival y es Midnight Percival. Obviamente, ese es el papacito dios de los Percival, no me digas lo contrario. Pero luego le sigue este príncipe de aquí que es, a ver, a ver, a ver, cuadremos, cuadremos. Aquí está Knight Percival, mira, mira, mira, mira, mira. Qué hermosura, qué hermosura de diseño, mira, mira, mira, mira. Por cierto, pues Night Percival tiene estas dos aleroncitos que casi nunca nadie sabe que están. De hecho, un suscriptor me lo dijo. Suscriptor, si lo estás viendo, pues gracias. <ríe> no me acuerdo el nombre, porque lo que les digo, yo sufro esto y que no, no recuerdo bien nombres. Y tiene su colita aquí. Ahí está. Muy hermoso. Y como se pudieron dar cuenta, es un Bakugan Vortex, ¿no? No gira tanto como las versiones occidentales, apenas si da un giro o dos. Pero es muy cool. Y como se pudieron dar cuenta, tiene un sistema de click. Entonces así no... No es tan descontrolado como un Vortex normal Tipo Neo-Dragonoid Vortex, ¿no? Que empieza a girar y girar Y no sabes cómo detenerlo Voy a dejar de última a un Bakugan que seguro les va a encantar Seguimos con los Vortex Y tenemos ahora a Cross Papacito Hermoso, empoderado, divino Dame un hijo, pero con fuerza Dame un hijo así, brutal, abismal Es Cross Dragonoid Es un Bakugan hermosísimo Mira, mira, mira, mira Cross Dragonoid también lo mismo Es exclusivo de Japón es muy hermoso Es un bakuan Como ya pudieron ver Es Vortex también eh, 540 por eje Lo mismo No son muy fuertes Porque estos no son diseñados Para eso eh, O sea sí son diseñados para jugar Pero en Japón Nunca se, se cambió eso Y son muy lindos Mira, mira, mira mira mira Al comienzo Cross Dragonite No me ha la atención Yo dije Va, Es un Dragonite más Pero es que es demasiado hermoso Neo Dragonite Y Cross Dragonite Son mis diseños favoritos Tienen ciertas similitudes y pues también es Vortex, ¿no? En algún punto me gustaría hacer un, un review de Neo y de, y de Cross, ¿no? Y por último tenemos, tenemos, tenemos Mira, mira, mira, mira Otra vez No pensé que me fuera a pasar Pero la vida es así, ¿no? Tú te vas y yo me quedo aquí Es un MK2 Pues normal, ¿no? Es el de la versión BT, bbt 004 Vale, también está, ya saben, el Helios MK2 con armamento Helios MK2 eh, traslúcido Helios MK2 anime color Vale, hay un montón de Helios MK2, la verdad eh, Para mí uno de los Bakugan más sobrevalorados pero, pero, le debo un review. Porque, pues, últimamente hemos estado hablando y como que nos enamoramos, ¿sabes? Es que a ver, yo me enamoro fácil. Así que, pues, tú solo me dices, hola, papacito, y yo ya me enamoro. ¿Sabes? Así de sencillo, ya te entrego el alma. Vale, es un Bakugan hermosísimo. Es muy lindo. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Dime si no, dime. Creo que este tiene 520 por G. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Ah, no, 540, vale, me escaché por 20. 540 por G. Un Bakugan súper sobrevalorado, pero que la verdad me encanta, la verdad. Hemos estado hablando últimamente y, pues, la verdad. Lo siento bastante bien, lo siento bastante bien Bastante fresco Bueno chicos y aquí miren, miren miren La razón por la que no tengo pareja y moriré solo seguramente Esto, esto es arte Es arte pura papá Hermosísimos, muy lindos Son Bakuanes que me encantan Yo por lo menos desde que conseguí mi primer Night Percival Soy feliz, soy pleno o sea, no le hagas caso a esas autoayudas Tú lo que necesitas para ser feliz es un Night Percival Créeme, créeme, te lo digo yo Espero que les haya gustado muchísimo este video Chicos, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Y si quieren ver más a detalle todos estos Bakugan de aquí Todo este conjunto de Bakuganés exclusivos de Japón Pues entonces vayan a Soy tu Bakuganés Donde seguramente ya habré hecho algún review de ellos o algo así Estoy, estoy seguro que lo haré O... Pues, o sea, si no lo he hecho, pues lo haré Estoy estoy casi que 100% seguro Espero que les haya gustado muchísimo este video Chicos, recuerden darle like comentar, compartir y suscribirse Y, y, y sin más Pues yo me despido, yo me despido Hasta un próximo video, adiós